Vía de importancia comercial sí. que tiene San Francisco de y Macorís, y por eso siempre la Bienvenido, como la Avenida Libertad, son las principales calles de manifestación sí, que existe. sufren, sufren. Porque ¿no? desde que usted coge la Bienvenido o cogió la Libertad, ya Macorita trancado. Sí. <risa> <No, eso risa> es... Macorita trancado. Eso es así. Mira, eh, dos dos cosas eh, sobre las huelgas aquí y los paros aquí en San Francisco y de los movimientos, eh, ¿verdad? De, de la gente, ¿no? De las protestas. Eh, a mí me contaron la historia de que William Meezes murió ahí en el capacito, en la calle Rivas con Santa Ana, me parece. Oh, eso, ¿no es esa zona, sí. sí cuenta la fue, historia. Ah, fue ahí, sí. a, si alguien sabe, sí, que nos llame. Sí, a, a, nos cuenta a, a la hablar. historia. Sí, y de verdad, mira, eh, sobre esta huelga, mira, eh, yo lo he dicho en redes sociales, los que me siguen, arroba Daniel Villalona en mis redes sociales, las doy, las doy público por aquí para que la gente sepa, pues. Dile la verdad, para que la gente te siga. La gente te siga. <risa> la familia <risa> y yo te seguimos. Ya te seguimos, ya. Sí, ¿no? sí, sí. sí. Eh, yo no iba muy con esta huelga. Pero no después de la ciudadanos. llamada, dan esa idea. Hello, buena. buena? Hello. Buenas tardes. Eh, no, fue, no fue William Miese. No, fue, no fue William Miese. Fue Milton Diloné. Ah, sí, es, sí. Ah, tú ves que la gente está en eso. Muy bien. Gracias. Gracias, Gracias por la llamada y la corrección. Parece que hay una debajo, ¿sí lo buena? Se okay. cayó. Entonces, Neto, ¿por quedar de la calle? M Milton está, está llamando a la, la gente? Saludos, saludos a los muchachos del movimiento Milton Diloné allá en la en a la los muchachos de la Fuerza Por Juvenil cierto, Dominicana. hablando de fuerza... Hoy se cumple un año más del aniversario del 14 de junio, señores. Así es. Hoy, hoy. ¿Sí? Y San Francisco bajo lucha. Quizás no lucha. de la forma, ¿verdad?, que, que uno espera, pero estamos en lucha. Estamos en lucha, en protesta. Y aquella gente del 14 de junio fue por lucha, pero fue por una lucha más, la, más, más justa que esta. ¿ves? Contra la sí. tiranía de Trujillo, claro. ¿verdad? Eh, eh, eh, ahí desde San Francisco estuvieron. Estos nombres le suenan. Bienvenido Fuentes Duarte, Nino Rissek, Frank Grullón, José Delorbe. ¿Eh? O sea, Macorís siempre ha tenido como sí. una camada de gente en la historia. Que le ha dicho que sí cuando tratan de joder este pueblo. Vamos a hay claro. <risa> entonces, no, y, y a nivel nacional claro, también. Eh, nacional no por va. eso que se dice que la serie y se respeta donde quiero. Sí, sí. Ah, bueno. Mira, entonces, eh, sobre la huelga, mi posición. Bueno, las llamadas, buenas tardes. Te neto que quede. Buenas. Buenas tardes. Una dama. Buenas tardes. Saludos. Este, lo que pasa es que es, es que estos esto, señores que son mayores debieran de ponerse en su puesto. Oh. Porque el andar así en la calle, ¿qué, ¿qué problema le han resuelto aquí haciendo huelga o no haciéndola? Ahí. ustedes bueno. hablan de Santiago sí en Santiago no hacen esa esa sinvergüenza sí allá no se usa eso en Santiago no se usa nada de eso bueno gracias por lo que llamada. yo digo Santiago y la capital no hace huelga y el gobierno le hace las cosas sí. pero qué es lo que pasa que ellos esos pueblos los políticos lo ven y dicen mmm, son tantos millones que hay para allá y hay ellos personas la jóvenes atención. también porque aquí aquí oh. la, lo que se produce aquí en la provincia de Duarte en agricultura en servicio. No no, tomamos en cuenta nosotros y aportamos para el Producto sí, Interno Bruto. Seguimos. Buenas, buenas, buenas tardes. Buenas tardes. A su, a su orden. orden. Lo que pasa es que aquí tenemos un ciego tipo Shakira, Bruto Ciego, Sordo y Mudo. Ay. Una gobernadora que nada más sirve para estar acostada, porque a dónde están las autoridades que tenemos nosotros, el pueblo, bueno. los series 56, bueno. ¿a dónde estamos? Ay. ¿A dónde que están las autoridades bueno. que uno lleva las urnas? Partida de sinvergüenza. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Espérate! Bueno, señores, en el marco de respeto, Siempre, por favor, sí. sabemos que ustedes tienen eh, sus necesidades sí. en los sectores, pero en el marco de respeto, dígale no, algo conmigo. La, la gente se. Te estoy diciendo, la gente se espera. Hay otra, otra llamada, llamada. Te estoy diciendo, esto que se quede en la calle. Es lo bueno. Mira, eh, buenas tardes, Saludo. Mira, mira, en cuanto a la huelga. Eh, esa gente, lo que quieren, es, ¿sabes qué es lo que quieren la gente de la huelga? ¿Qué quieren? Eh, buscar, buscarse lo suyo. Ay, ay. Y como no, eh, pero voy que ellos no piden por porque es? bajen lo, los productos de primera necesidad. Eso no, porque a sí, ellos sí. no les interesa eso. Yo lo que quieren es hacer los líos para que lo llamen la autoridad y le den lo suyo. Pasen buenas tardes y gracias. Gracias a usted. Eh, eh, men. ¿Ya cuánto hay es que, que dar? Le dijo la doña. ¿Cuánto es? Pues no fue eso que ella dijo: de que, que, que hay que dar los suyos. que ellos buscan los suyos. ¿Cuánto es? Para que paremos la huelga. Para parar. Dijo la señora, buscas. no yo. ¿Eh? Hay otro, ¿Eh? otra llamada. No yo. Otra eh? llamada. La señora dijo que no, ellos bueno. están buscando los suyos. Yo no creo Saludo. eso. Saludos. Sí, eh, no es a su ¿A orden, a ti, hermano. Adelante. Sí, bueno. Tú sabes qué es que lo que le pasa a la autoridad de aquí. ¿Qué le pasa? ...que hacen la huelga y se hacen los ciegos locos y la hey. negocian. ¿Cómo? Ellos ¿Cómo? saben que le dan sus... Su, no, su yo baja. no creo eso, y en no otro creo sentido, eso. ¿tú sabes qué es lo que hay? Estás gente más le dan Ajá. La... Los puntos de droga que la policía los no cobra. Hey. ¡Ay! Pero muchachos... Dios mío, Dios mío! ¿Qué es lo que está mía. pasando hoy? ¡Ay! Miren, que se ese Ay, grupo, sí. ese grupo de gente mayores... Eh, ¿Eh? no creo que se presten para estar cobrando ni pidiendo dinero por huelga señores, ellos están pidiendo muchas cosas que en verdad usted barrios y se necesita, se necesita aquí la calle no sirve aquí el agua no sirve, aquí aquí la basura, aquí la, la, basura, la, la basura. compañía sí. parece que se mudó para otro pueblo aquí no sirve, como está claro pero eso no le da derecho a que, no, a que vayamos al desorden creo que hay que buscar otra forma Saludos buenas tardes, Buenas tardes buena tarde, Saludos. Bien, eh, déjeme decirle algo, porque no podemos ser incomprensibles. Yo soy de Nagua, vivo aquí en San Francisco, ya tengo seis años. Nosotros éramos un pueblo que sufríamos mucho por la huelga, pero como te digo, Nagua decidió darse la mano todo, abrazarnos todos, prietos y blancos, morados y blancos y colorados, y decidimos entonces conquistar lo que necesitábamos. Resolver. San Francisco tiene, lo he dicho muchas veces, 20 familias. Oiga, oiga bien, ustedes la conocen, 20 familias que si le dicen a mi esta noche... ...que mañana tiene que de que la las viene a, la vie, a Bien ...porque son poderosos económicos... ...estas ventas familias ponen a temblar... ...a cualquier presidente... ...pero qué pasa... ...que no están en eso... ...están... se ¿Sí me entiende... ...entonces dejanlo de abajo... ...yo fui muchas veces luchador en mi pueblo y entendimos eso... ...hay una obra muy importante... ...muy importante para este pueblo y para la zona... ...y es la carretera San Francisco Río San Juan... ...que le daría a esta provincia un auge tremendo. Pero sí. no la quieren. ¿te me entiende? Entonces, mientras demos, sí, ¿qué van a hacer? Seguir los mismos problemas de que más goma. ¿Por qué? Porque la, los poderosos no quieren unirse como hacen en Santiago, usted lo dice, para sacar a este pueblo hacia adelante. Muchas la, gracias. ¿Sabes lo que pasa, Villalona y el amigo Gracias por su llamada. Sigan opinando. Que sobre los el, empresarios la no viven en los barrios. No. Ay, no. no. Eso sabe. es lo que pasa, porque cuando a ti te duele algo, cuando a ti no te funciona algo, tú también vas a gritar aunque sea rico. sí. ¿Me entiendes? Claro. Pero las urbanizaciones tienen su calle buena. Los residenciales, que ya luz, no están es ciego, ya las urbanizaciones vive la gente común. Ya las personas adineradas Son las viven residenciales. residenciales. Ya es de residenciales para allá, donde tú tienes que tener un permiso para entrar. ¿Qué ahí? yo dije ahorita de Santiago? ¿Qué, no ¿qué dijo veo? él? Que si 20 familias de Macorís llaman a Luis Abinader, está aquí mañana a la día. Eso pasa Poderosa. en Santiago. En Santiago se reúnen los empresarios y dicen, esto es así. Esto es así. Y el Exacto. presidente acata. Hay otra llamada. Bueno, Hola, buena. Sí, sí, adelante. adelante. Eh, la opinión mía es que con esto del Covid no estamos en condiciones de estar haciendo huelga. Hay cosas más importantes que una huelga en esta situación del Covid. Muy bien, gracias. No <ríe> saludo aquí a Papi Juan el artista. En que está lo aquí único en este que estudio. no, que estamos de acuerdo es que la huelga obliga a la gente a no salir, a no igual salir. que el COVID, pero el COVID la gente sale, la gente sale, ¿Qué ¿Qué cosa, y en la eh? huelga le tiene más miedo, no, porque en la huelga no te puede es verdad, por... sí, yo iba a decir eso. La gente puede hay gente cuartazo. que él ha tenido más miedo a esta huelga, a este ¿Que paro, COVID? que al COVID. Claro, lo o sea, único que yo es lamento eso. es que hay un policía herido. Herido que no va a recuperarse tan pronto. Y creo que esos movimientos populares no le van a llevar la comida a ese policía ni la medicina que él va a necesitar para curar su piel, Y de ahora en adelante no va a ser el mismo. Por culpa de un desaprensivo, de un gatillo alegre que andaba en la calle, que no era todavía llamado de huelga. Lo que pasa es que aquí una noche antes no el costumbre es eso, tierra ya. de nadie aquí. El costumbre ya. Pero las autoridades están llamadas para resolver eso. Para resolver. Las, las autoridades saben que cuando hay un llamado a huelga, la noche antes, Macorís se vuelve una ciudad que parece un desierto. Un desierto. Tú te topas con cualquiera en desierto, la calle, un menos con un, un policía. Un campo de tiro. De todo. De todo. De todo en San Francisco una noche sí. antes. Pero las autoridades, bien, bien gracias. En la zona gracias. céntrica nosotros no notamos eso. Y eso que ya por es que suerte a Dios, Dios mío, no cambia en general. <risa> <risa> Espero que este día ahora venga a hacer algo. Sí. Dios mío. Mira, mira, retomando lo que iba a decir ahorita, Pero yo llevar, lo personal no apoyo este llamado a huelga por la sencilla razón de que... Porque estamos tú en una eres de IFAIPO. tú amas no, con de IFAIPO porque no, no, que, no, que no, hay huelga, no, tú apoyas. No, no, no, no. no, yo, no claro, mira, la gente aquí... Yo tengo desde el año 2017 para acá que no yo no he apoyado la huelga por una razón, mira. Cuando el gobierno del PLD estuvo, ¿verdad?, en el, en el poder... El PLD lo utilizó bien la huelga, a mi juicio, para decirle al resto del país por qué era difícil cumplir con San Francisco de Macorís. ¿Cómo? Sí. ¿Y por qué es difícil según Ajá, usted por... y el PLD? <risa> <risa> no, porque él dijo que el PLD aprovechó bien la huelga y que usted no la. Desde 2017 para acá usted no la apoya. ¿Por qué usted y el PLD yo no, yo no la apoyo, Eso. primero porque. O sea, yo sé que todas las reivindicaciones son justas, necesarias. Necesarias, claro. Eso yo. Y problemas y demás para hacer huelga. Sí, claro. Siempre. Motivo claro. y demás aquí en Macorín. Claro que sí. Pero yo de verdad no, no la apoyo, porque eso era una huelga, fallecía una persona, la ciudad militarizada, se perturbaba el desarrollo, el, se, se perturbaba lo que era... Eh, la paz, la paz, la, la, la paz de la ciudad. De la ciudad Unidos, la, ¿sí? Relativa a paz, porque cuando no es eso, es la delincuencia. Entonces ¿Y yo delincuencia? dejé de apoyar claro que la mayoría delincuencia cómo pues yo no sabía aquí es delincuencia aquí se roba todavía aquí se roba se atraca y se mata entonces pero eh? cambia de general vamos a hacer algo pero este? aparte de eso aparte de eso se vivieron una relativos paz verdad y eso entonces la, los paros los perturbaban y ya eh, quienes convocan en referencia aquí y lo digo responsablemente a los amigos del Frente Amplio de lucha popular ya estaban en un nivel de descrédito en la ciudadanía sí. Hay que decirlo claro, lo digo responsablemente. Entonces, cuando llegó un momento en que el, en que la en gente se preguntaba que por qué el Falpo no hacía huelga, no hacía paro, no hacía manifestaciones, entonces ahí se activaron y convocaron a un paro de dos días extendido. Que, que lo tumbaron, tres. que lo tumbaron de una vez, rápido. Uh -huh. Entonces. ¿Por qué? Pues lo tumbaron. Entonces, ahora es el colectivo de organizaciones. De ahí, del colectivo, yo le tengo respeto a mucha gente de ahí. Gente que yo conozco, gente con la que he compartido muchas veces. Yo no lo apoyo, no porque yo esté a favor del gobierno. Todo el que me conoce sabe que yo no, tengo, yo no estoy ligado al PRM. Tú no tienes una botella, por no, ahí. Para no, nada. Pero, y ah, siempre okay. he sido opositor al PLD, aunque al oh. PLD le he reconocido que ha hecho cosas. Pero siempre he pero sido. Pero si en 16 o 20 PLD, años no han no hecho. No me vean con la fuerza del pueblo tampoco. Así Ay, que... Dios mío. Entonces tú eres de izquierda, aclárame. No, bien. por ahí es que va. Dios no libre va. cae en la mano de la izquierda. A nosotros. No, no, no, es peor. Pero no me veas a mí eh, a, apoyando a Maduro. No, yo sé que ya, no. Esa no. es no, no. otra izquierda. Exactamente. Pero ya regresando al punto. Por esas razones yo no apoyo esa huelga. O sea, además de las reivindicaciones, tiene que existir reivindicaciones que conecten con la clase trabajadora, con la clase obrera, con los enfermeros, con los médicos que son los que de verdad estamos movilizando a, a este país, los que sostienen a este país, porque claro. son ellos los que cobran los sueldos, son ellos los que van al trabajo, son ellos los que pagan los impuestos. Entonces, y en una situación ahora mismo, en pandemia, donde el gobierno, oye, el gobierno puso a esto para, para, para cerrar el pueblo. Sí, sí, lamentablemente La gente sí. no lo, no lo creo o no lo piensa, pero lo puede utilizar. Entonces... En una situación de pandemia, cualquier otro motivo, menos, cualquier otra forma de lucha, menos la el paro. No creo, no creo que se, lle se llegó de llegar a esto. ¿El gobierno tiene su responsabilidad? Claro que sí. El gobierno tiene una responsabilidad enorme, sobre todo este gobierno de Luis Abinader, que ha venido aquí a este pueblo, tiene una responsabilidad enorme de cumplir Villalona, a este pueblo sabes. y de las obras que yo eh, reclamo también, porque a mí me interesa mucho que se haga aquí. La autopista de la circunvalación que se haga el hospital. Claro nuevo, que sí. Que son obras que, que se necesita aquí. Sí. Este pueblo de San Francisco de Macorís. ¿Tú sabes cuándo San Francisco va a comenzar a cambiar? Sí. Uh -huh. Ustedes y amigos televidentes. Cuando San Francisco comienza a dar ese valor como persona y como ciudad. Porque mientras estemos esperando 500 pesos para votar. Cuando uh -huh. estemos esperando un, un pica un pote -romo Para ir a votar por una persona que quizás no conocemos. Entonces, estamos eh, vendiéndole cuatro años de nuestra ciudadanía, de nuestro trato de, de Producto Interno Bruto que genera este país a un político que no conocemos, que por 500 pesos mm. nosotros le dimos ese derecho. Sí. Entonces, después nos pasamos cuatro años Dándole quejándonos. Esto. Primero, estudia el político, vea quién es, cuáles son... Eh, las cosas que ha hecho antes, porque la ciudadanía ahí, se y se ahí es que usted va a entender si está capacitado para el puesto que le está pidiendo que lo elija, entonces ahí usted va a elegir y usted va a decir, no, vamos a buscar gente con conciencia, gente que sí, que va a resolver, gente que tiene la capacidad para llevar ese cargo y otra cosa, señores, el político pobre que tiene las buenas intenciones no llega, no gana un cargo, ¿por qué?, porque no tiene los 15 o los 20 millones de pesos para votarlo en la ciudadanía el día de los votos y en la francachela que le gusta a la gente para poder ganar un puesto. Entonces después pues, no se queje porque tenemos funcionarios que no funcionan porque tenemos gente hay cae en los partidos que tienen 90 años y andan cojeando y todavía son los que tienen la batuta ¿Mm? porque usted y yo somos los que le elegimos. Entonces la gente joven aquí y el pobre que tiene buenas intenciones no se le da la oportunidad. Y por eso es que vivimos así, todos los días San Francisco tiene que estar haciendo huelga y perdiendo gente. La sangre que se ha derramado aquí para lograr las cosas que hemos tenido no vale la pena. No es verdad que un muerto vale la pena de, de, de, de asfaltar una calle, que una persona herida vale la pena para que haga un puente. Eso no es verdad. Si usted elige buenos políticos, usted va a tener puentes de más, usted va a tener dinero que le sobre, usted va a tener una ciudad organizada y limpia. Pero eso eligiendo bien. Así es. Eso eligiendo bien. Y otra cosa también, esta huelga para mí es inoportuna por una razón. El gobierno, independientemente de los huevos que ha hecho, porque los ha hecho, claro. es un gobierno que goza de una buena tasa de popularidad, de aceptación, incluso la alcaldía de aquí con todo su problema que ha hecho y la basura que... Ha sido un gran problema para esta alcaldía. Responsabilidad también de móvil soluciones, y lo digo aquí responsablemente. Perdón, sí. quiero darle, espérate, quiero eh, espérate, darle un, espérate, espérate. un crédito, espérate, antes que uh -huh. se me olvide, perdóname. Un crédito, señores. Antes el alcalde les al tenía el gobierno en contra, la gobernación en contra, uh -huh. el Senado en contra, los diputados en contra y hasta la cantidad de regidores estaban en contra y este pueblo estaba limpio. Sin embargo, ahora tenemos el gobierno central, tenemos la gobernación, tenemos la senaduría, tenemos los diputados, tenemos los regidores y el pueblo está en desgracia. Entonces, es una cuestión de organizarnos como ciudad y nosotros decirle, ya está bueno, Macorís se merece algo mejor. Es correcto. Entonces, con todo y eso, eh, toda la, la ciudadanía le tiene una gran tasa de popularidad y de aceptación a las autoridades. O sea, es que no un gobierno, un, o sea, hacerle una huelga a un gobierno que para la ciudadanía va bien o va regular, por ponerlo así. Entonces, es algo muy, para mí, improcedente. Pero es un derecho que, independientemente de todo, yo estaría en la primera fila luchando junto con ellos para que se les respete ese derecho a la huelga y a la protesta. Sí, eh, todavía se le tiene se le tiene aprecio al gobierno. Todavía se confía en el gobierno que se eligió. O sea, la gente todavía no, no ha visto los fallos del gobierno, los huevos que han puesto, porque todavía ellos confían en su... Que hay, en su... Mucho, eh. hay mucho, pero la gente todavía como que no le ha dado para atacar. No, porque como este anteriormente... gobierno ha sido inteligente en sí. algo. Este gobierno agarra y está metiendo preso a los peledeístas. <risa> y ya por eso entiende la gente que, que ya está están haciendo bien. algo. Entonces, señores, vamos a caminar correctamente. Usted está metiendo a la gente presa. El que robó está bien, hágalo. Pero también no descuide el pueblo. Sí. Mira los combustibles. Claro. Mira la limitación está como está. Los materiales de construcción. Entonces, eh, esto se está cayendo a pedazos. La gente está empezando a quejarse. Prontamente lo hará. Saludos, salud, que... saludos, Amable, buenas tardes. ¿Todo, bien? ¿Todo sí. bien? No está bien, no, porque estamos en juego bueno, matando gente, nosotros, matando nosotros, cosas. Aquí Quiero está bien. públicamente felicitar a Villalona y felicitar a Jorge Luis, que se han integrado hoy y han tenido un buen desempeño Ay, y te un te buen, te buen movimiento. Gracias, felicito, hermano. hermano.